Hola, hoy te vengo con un dispositivo para hacer viajes en el tiempo. Este es el dispositivo, cabe en la palma de la mano, y lo que hace es trabajar con tecnología escalar de manera pasiva. El mecanismo se compone de un motor que tiene un tamborcito en su eje y lo hace girar en sentido horario, luego lo rodean tres piedras de cuarzo, que están envueltas en cobre nano recubierto, más o menos un milímetro 1,6-1,8, tiene 18 vueltas cada piedra, las vueltas deben tener un milímetro de espacio entre devanado y devanado, y deben estar en sentido antihorario bobinadas. Estas tres bobinas están en paralelo, o sea que estos extremos están unidos, con el extremo de abajo de la que está atrás y los extremos de arriba están unidos también las tres bobinas están en paralelo estos tres cristales eh, no hacen nada si esto no está girando esto adentro tiene agua de gans qué es agua de gans cuando hacemos gans el agua que nos queda arriba que es agua con sal pero que tiene plasma bueno se la ponemos acá adentro y cuando el motor gira, forma el embudo, el vórtice. Este vórtice lo que hace es crear un equilibrio entre las dos partes. O sea, estas dos partes son iguales y están en phi. Por lo tanto, cuando esto empieza a girar, este vórtice comienza a emitir energía de plasma. Una energía que no vemos, pero que las piedras la receptan. Cuando las tres piedras se excitan... Lo que hacen es expandir su campo. Al expandir su campo radiante, se llevan el protoplasma que emite el cobre, por lo tanto eh, es un campo protoplasmático. Lo lleva una energía radiante, pero es protoplasmático. Cuando las tres piedras se excitan, crean tres frentes de onda, que lo que van a hacer es disruptir una partícula fundamental de éter en el baricentro. Del dispositivo. Ahí es donde se forma lo que nosotros ya conocemos como trisquel. El trisquel son los tres frentes de onda que encuentran la partícula y por lo tanto a partir de ella tenemos una torsión plasmática, una torsión pasiva. Pero bueno, de eso se trata la tecnología antigua: de con tres frentes de onda pasivos, como tres piedras, poder disruptir una partícula de éter en el medio y con un tambor que tenga plasma, se la hace girar a la partícula, porque la partícula en disrupción va a aparecer ahí. Entonces cuando esto suceda, digamos, por un lado son dos mecanismos en uno, por un lado las tres piedras disrupten una partícula, pero por el otro lado el tambor excita las tres piedras, pero por el otro lado el tambor contiene la disrupción subatómica de la éter, que al estar girando la va a hacer girar. Cuando nosotros disruptimos una partícula de éter y la hacemos girar, viajamos en el tiempo es tan simple como eso el dispositivo cabe en la palma de la mano los viajes en el tiempo se controlan con la mente o sea que uno con la mente va a dar la orden de a dónde queremos viajar y muy posiblemente no solo sea un dispositivo para viajes en el tiempo sino también sea un dispositivo para teletransportarse al mismo tiempo pero en diferentes lugares Así que bueno, es bastante simple esta tecnología y ya como te digo, se trata de estas cositas. Un tambor que al girar excita tres piedras, tres piedras que al excitarse crean tres campos de torsión, tres campos de torsión que al encontrarse en un baricentro disrumpen una partícula fundamental de aéter y una partícula fundamental de éter que al verse dentro de un cilindro con agua de plasma girando en una proporción de 2 pi por r al cuadrado comienza a a girar también y acelerar el tiempo o a echarlo para atrás. Son esas dos cosas. Y les vuelvo a repetir, se controla con la mente. Esto se sostiene con la mano derecha y con la mente uno dice dónde quiere viajar. Esto lo único que genera es una apertura tiempo-espacio y su inclinación a ir hacia adelante o hacia atrás, según hacia dónde hagamos girar el tamborcito. Les mando un abrazo y hasta el próximo video.